Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, ¿cómo andan? Espero que estén muy muy muy muy pero muy bien, que tengan un hermoso fin de semana. Y hoy tenemos este vehículo nuevo que acaba de llegar eh, a la Tienda Premium y tiene que ver con la serie The Boys. Una serie que yo la verdad no sigo, no. Eh, la verdad es que no la, no la conocía hasta antes de que Wargaming seque este tanque. Estuve viendo ahí, investigando un poquito por internet Así que, que bueno, creo que es una serie que tiene que ver con superhéroes o algo por el estilo Pero bueno, la cuestión es que Wargaming hizo una especie de, de, de, de, de alianza con los chicos de Boys Y nos trajeron este vehículo, bien Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con el vehículo Antes quería agradecerle a H. Noli, Que ha donado también económicamente al canal, ha aportado Y a la señorita Rosa Almada también Porque, bueno, nada, hay gente que a veces dona cuando yo no estoy en directo entonces, quiero agradecerles por este, por este medio. Así que muchísimas gracias. Un beso para ambos. Muchísimas gracias por aportar eh, en, mercado, en Mercado Pago. Eh, dicho eso, si te gusta el video, ya sabes que tenés que dejarle un like arriba, que siempre es muy, muy importante ese like. Y si te gusta el canal, suscríbete también, que así llegamos a los 5.500, que es el próximo objetivo del canal. Bueno metiéndonos ya de llenos con este con este vehículo qué podemos decir que es un vehículo estuve jugando un par de partiditas para intentar conocerlo un poco más y qué puedo decir de este vehículo que la verdad es un vehículo eh, es un vehículo raro bien me, es un vehículo que me está costando un poco más de la cuenta uh, jugarlo porque tiene cuestiones que lo limitan mucho y cuestiones que son muy buenas entonces, cuando pasa eso, es como que siento que el vehículo está un poco desbalanceado, ¿no? Entonces, ¿pero qué quiere decir Nando con que está desbalanceado? Bueno, quiere decir que tiene un excelente cañón. Que tiene muy, muy buen cañón. O sea, muy buena precisión de cañón. Que tiene muy, muy mala penetración con AP. Fíjate, tiene 190 con AP. Y encima, no solamente eso, sino que tiene la velocidad del proyectil de 814. Prácticamente la velocidad que tiene una munición... Hit o una munición HE Así que, pff, caca Aléjate de esta AP eh, No es buena para nada, con lo cual vas a tener que tirar oro Y si tiras oro, la economía Se te va al demonio, ¿bien? Fíjate que después tenés una PCR Que penetra 268, que está bastante, bastante bien A ver, bastante, bastante bien Está bien está bien, Pensá que es la estándar de un eh, Tier 10, más o menos La estándar, ¿no? Entonces um... Con 268 vas a poder penetrar, la verdad que vas a poder penetrar, y tiene una velocidad inicial de proyectil de 1410. No infravaloren, no, no le resten importancia a lo que tiene que ver la velocidad de proyectil, que es muy importante, chicos. No es la misma una munición que va a 600, tipo... Y llega, y otro que hace 1500. ¿Entendés? Tenés que eh, tomar en cuenta esa cuestión. Dicho eso, yo lo estuve probando y le había puesto. La verdad es que eh, la recarga es de 7,13, yo como lo tengo equipado con la barra de carga y la ventilación, y le puse el mecanismo de rotación. Les voy a explicar por qué. La tripulación es la que tengo el TL1 el PC, así que no, no, no. Digamos, no. Es la que tengo ya, básicamente. Pero a lo que quiero apuntar es a lo siguiente: tenemos una recarga de 7,13, una velocidad de apuntamiento de 1,74. Una dispersión de 0.29. Con lo cual todo eso que acabo de decir es muy bueno. ¿Entendés? Es muy muy bueno. Pero, ¿qué pasa? Uh, tenemos un hándicap o un pequeño problema que es para mí en lo personal es esto. Esto que está acá. Lo que tiene que ver con la movilidad de un vehículo, de un tanque medio. Eh, yo creo que es la gran deficiencia, el gran hándicap, el gran problema que tiene este vehículo. Eh, me ha costado incluso en situaciones en las cuales si no lees rápido cómo se va determinando la partida, puede que sufras más de la cuenta. Incluso puede que te veas encerrado en un determinado lugar. Por suerte he tenido la visión de decir, uh, este flanco está por caer porque tenemos dos y se vienen seis. O porque esos dos están aguantando bien, por más que sean tier 9 lo que están aguantando contra tieres 8, son dos contra cinco. Entonces trato de apoyar un poco de atrás, pero en cuanto veo que uno ya cayó... Me doy la media vuelta y me voy. En ese retroceso me costó un montón. Y cuando tiene que ver con subidas. Y tratar de trolear. Tratar de ir a encarar. De rushear, por decirlo así. A un pesado como me pasó hace un rato. Eh, le cuesta mucho. La verdad es que le cuesta mucho. Eh, por eso lo que tiene que ver con la movilidad. Pero no con la movilidad en sí. Con la potencia específica. Porque la rotación Es buena bien le puse el mecanismo de rotación la velocidad de rotación perdón y la velocidad de giro del cañón es relativamente buena y encima con la con esto del el mecanismo de rotación fíjese que le damos un menos 12 a la dispersión durante la rotación del movimiento del vehículo bien entonces son cosas que aportan puntos de vida 1350 es suficiente para mí no pero bueno es la media de un vehículo de tier 8 premium Bien, este es americano está más o menos en la media. Fíjate que el TL1 LPC tiene eh, 1400. En un Super Pershing que si bien es un tanque mediano, es un tanque pesado disfrazado de mediano, eh, tiene 1500. O sea, fíjense que estamos ahí más o menos eh, por la media. Pero tenemos eh, la, la ventaja, por decirlo así, de que tenemos 102 de blindaje de chasis. Ventaja que es una eh, es un poquito de humo. O sea, ten en cuenta de que 102 puede que rebotes algún tiro si el si lo presionas al que te va a disparar si te le te, no sé lo, lo apurás o el chaval sabe que está a punto de morir o lo que sea puede que rebotes un tiro ahora si toma el tiempo para apuntarte bien tranquilamente te va a entrar donde quiere básicamente eh, no vas a tener muchas chances de, de de rebotar tiros he rebotado un par sí he rebotado un par eso no significa que seas un tanque rebotón bien son dos cosas distintas torreta 216 la torreta va bastante bien. Ahora, si vas a ver, tienes más altos y te van a tirar munición premium. Ya te digo que acá arriba donde tiene el ganchito ese, te va a entrar seguramente. Y si no, en la cúpula te va a entrar. Y si no... Eh... En los costados no. En los costados es muy difícil porque es bastante inclinado. Fíjense que el ángulo es muy extremo. No creo que entre. Ahora, yo creo que acá mismo te puede llegar a entrar. Por acá te puede llegar a entrar. Así que, ojo, no te confíes más de la cuenta. Blindaje, blindaje bastante... Estándar y un poquito más de encima de lo estándar. Pero te van a entrar igual. No te confíes de eso, yo te digo. Velocidad máxima, 51 kilómetros por hora. Les va a costar bastante agarrar esos 51 kilómetros por hora. Les va a costar bastante, bastante. Así que... Ya te digo, la potencia que tienes es bastante, bastante deficiente, chicos. Camuflaje casi... Promedio, si no lo tenés equipado con camo. Yo lo tengo con 376 porque creo que tengo alguna habilidad de camuflaje por ahí. Pero no, no, no es que... No es que destaque por eso tampoco, ¿bien? Um, y porque además tenemos la, la, la comidita, la Coca-Cola en este caso Rango de visión, 452 porque tenemos la Coca-Cola y la directiva de ventilación más la ventilación si En caso de que no quieras tener el mecanismo de rotación le puedes poner las ópticas en todo caso Pero yo creo que con 452 metros de visión estamos más que bien Y eso que no tengo eh, lo que es conciencia situacional al 100% Así que tranqui por eso bueno, vamos a, a una batallita a ver qué, qué es lo que pasa, chicos. He jugado un par, ya les digo. A ver, vamos a ver mis estadísticas. Se las quiero mostrar así rápidamente. Um, he jugado tres partiditas. Bien, eh, 1040 de experiencia media por batalla. Y tengo un daño promedio de 14, 1426. Uh, es poco... Sí, fíjense que el impacto, el porcentaje de impacto fue de un 82%. Bien, tengo un 100% de victorias. Bueno, ok, pero a veces no depende de mí. Eh, pero sí, digamos, el daño recibido fue de 500 Y yo hago 1426 Está relativamente bien, porque tengo un 100% de victorias y demás Pero uno siempre quiere jugar mejor Vamos a ver qué podemos hacer ahora Me fui a Central para que no tengan que esperar tanto eh, Lo que son las, las esperas estas de batalla y demás Porque estuve en, en, en Sudamérica jugando una Y es que me tardó literalmente 4 minutos y medio, casi 5 minutos Y dije... Oh. Soy pollo. Bueno, estamos en una partida de tier 9 aquí en Overlord. Your assistance has been requested. Your assistance... no sé Bueno, eh, Como dijimos, estamos en Overlord contra tier 9. Ya directamente cargamos eh, APCR. No me voy a andar con tonterías. Les recomiendo lo mismo. Si ves que tenés tier 7, te recomiendo que vayas con AP. Si, so si es... 6, 7, 8, olvídate, es AP de 1 si es eh, tier 78 te recomiendo que vayas con AP al principio de última, pero si ves tier 9 incluso si ves tier 8 ya te, te andaría diciendo que utilices eh, APCR, fíjense, bueno igual tengo como un poco de lag porque tarda un microsegundo bueno ahí ni giró directamente, me encanta fíjense lo que es la movilidad 26 kilómetros por... ¿Recordá que somos un tanque medio? En los papeles, ¿no? Una cosa, recuerden que siempre una cosa, les digo lo mismo Son los papeles Bueno, acá vamos a 20... O sea, somos un mini mouse, más o menos Una cosa son los papeles y otra cosa... O los números en frío Y otra cosa son las sensaciones Bien La sensación es que es un tanque muy lento Que le cuesta mucho moverse Tiene muy poca eh, movilidad en sí el tanque. No sé si le pegué ahí, le hice munición. No sé qué le hice, me parece que sí. Uh, primer tiro que pegamos. 3, 2, 1. Va, perfecto. Vamos, ojo con el T-30 ese que, si nos detectan, somos pollo. Segundo tiro que pegamos: 317 del RN Jesus. ¿Nos ayuda? ¿Artillería no hay? No. Eh, lo que sí estoy viendo: que, ojo con el flanco, el T-44 está sufriendo un poco por ese lado. Con el, no sé qué hay allá: 721. Sabéis que tenés un T-30 de aquel lado y te asomás, querido brother. Te mando un beso, pero eh, tenés que tener cuidado. Yo me voy alejando de aquella zona. ¿Por qué? Porque veo que puede llegar a caer, ¿bien? ¿Es una posibilidad? ¿Es una realidad? No. ¿Es una posibilidad? Sí. Creo que se sope por este lado. A ver, o capaz que sí. Vamos a ver si tenemos suerte. No te me pongas acá adelante, rey. Ven, te pones adelante y no le pegas. Eso, eso es lo que me encanta de la gente, boludo. O sea, te, se pone adelante tuyo para molestar y encima no le pega. Es una zona muy jodida, muy complicada porque si me detectan de ahí me, me voy a comer una bomba. Vamos a apoyar más, eh, mejor este lado, si podemos. T30 está de aquel lado, sucio el Scorpion, hay que tener cuidado con eso. La chato se te, me encanta que nadie le pegue, perfecto. Un tirito al Scorpion, le damos un besito. Ahí se mata. Le pegamos otro tiro más al Scorpion. El bachat que termina muriendo. Perfecto. El tiro se nos fue realmente al demonio. Ahí abajo, no, no tenemos muchas chances en ese sentido. Um, Rebote. Quiero que tarda un segundo y medio en salir. Les dije, tengo mucho lag, chicos. Qué lástima, qué lástima que justo estoy grabando el video Y tengo un hermoso lag, pero no importa, vamos a darle igual Todavía tenemos eh, posibilidades de hacer algún... de pegar un par de tiritos más uh, Es un tanque, ya les digo, que no lo usen en primera línea, tengan mucho cuidado uh, Cúbranse las nalgas, básicamente Perfecto, decide irse. Fíjense que no, no me gusta la velocidad que tiene para, para ir. Eh, si te quedas un poquito más atrás de lo que deberías, es que no vas a pegar un tiro en la vida, tío. El Jar Flutter. Jar 9. El CS-59 es más rápido que nosotros. Perfectamente. Tiro al demonio. A cualquier lado. F. Y me lo roban. Eh, así todo. Me decís... Nando, me lo compro. Y... Yo te diría. Yo. Yo, Nando si sí, che, Nando, tengo esta plata, ahorré esta plata en el mes, lo compro, yo te digo, no, no, no, a mí en lo personal no me gusta, no me gusta. Eh, el tanque, a ver, quiero que quede algo claro. El tanque no es malo, ok? No es malo, es difícil de usar, es complicado, porque tenés que estar muy. Si querés hacer buena batalla, si no te importa nada, sí, comprarlo y ya está, mete caliente aquí. ¿Qué te importa? El tema no es ese, el tema es si quieres hacer buenas partidas es un tanque medio complicado. ¿Por qué? Porque tenés que estar en una segunda línea eh, muy pegada a la primera. Muy muy pegada. Y estar siempre ahí. Porque en cuanto te. Fíjate que. Yo al final dije, bueno, dale, voy a avanzar, tengo toda la vida, tengo que ir a hacer daño más, tío. Tardé un año en llegar adelante. Ya había muerto el 50 estaban muriendo el Sharfeter, que podría pegar un tiro más, sí, eran. Podría haber hecho 2000 de daño. Eh, ya el, el otro que también estaba cambiando estaba muerto, o sea, tenés que estar ahí muy, muy, muy, muy atento de estar ahí y eso también es peligroso ¿por qué? porque si estás tan atento y no, eh, a veces puede que no tengas el tiempo suficiente para, mirá además la cantidad de crédito que paramos, 44 de batalla, 44.000 4.249 44, de créditos perdí pero bueno, chicos, es así. No sé, yo la verdad que... Las estadísticas son estas, mis estadísticas. Daño causado medio son 1500. Experiencia media por batalla, 1043. 100% de victorias, un 100% de win rate. Porcentaje de impacto, 78,95. Es malo, no, no es malo, para nada. Es bueno... Ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ahora, si me decís, esto es una maratón y tenés que romperte el alma para conseguirlo, te digo, hacela. vale la pena. Ahora, cuando tenés que poner dinero, es otra cosa. Es otra cosa bastante distinta. No lo sé. Yo realmente no sé si gastaría eh, dinero en este vehículo. Lo digo, lo digo de corazón. Pero bueno, chicos, son mis impresiones. La verdad es que no lo sé. Cada uno piensa lo que quiera, como siempre les digo. Piensen que... No te gusta tirar a PCR Vas a tener que tirar a PCR como si no hubiera mañana Salvo que juegues contra tier eh, No sé, tieres bajos Si no, estás eh, muy muy complicado Realmente Pero bueno amigos, eh, esto ha sido la, la batalla No sé si mostré los resultados, sí, lo mostré, ¿no? Sí, eh, 1751 390 de bloqueo, ves que bloqueamos algo por ahí Algún que otro tirito La torreta va bastante bien, pero No tenés que confiarte de eso Al tele un PC que le hice Ah, la grúa, ah, ok um... Y 146 de asistido, más o menos unos 1900... Eh, daño combinado, una cosa por el estilo. Eh, lo que no está, no está nada mal, la verdad. Sinceramente no está, no está mal. Pero bueno. Eh, después en el anterior, no sé cuánto daño hice, ¿verdad? Otra victoria en París. En París, 1588 es. También, 1588 y 1094 de asistido. ¿Y rebotes tenemos cuánto? Eh, ¿Para? 240 de eh, rebotado. ¿Ves que siempre tienes una chance más de algún tirito vas a rebotar? Ahora, eso no significa que sea un tanque duro, ni por lejos, ¿bien? Eh, o sea, 1588, 1700, yo qué sé. Por ahí andaremos, más o menos. Pero bueno, amigos, nada, eso fue el análisis completito de este T-42 tanque premium de tier 8 americano que tiene que, que está ahí con, con la cosa esta de, de, de, de la serie The Boys. Aquí, así que si te gusta la serie, bueno, te viene como anillo al dedo, ¿no? A mí si me pusieran algo de una serie que me gusta, lo compraría, pero bueno. Eh, yo no, no, no soy fan de esta serie, ya te digo, ni la conocía, así que no, no, me, no, me, no me entran por ese lado. Eh, si te gustó el video, deja like, como siempre te digo, gracias Bebote, cuídate. Gracias Pollo, que me estás mirando del otro lado. Y eh, si te gusta el canal... Claro, que sí, suscríbete, que tenemos un 33% de gente que mira los videos y no está suscrita. ¿Pero qué estás haciendo que todavía no estás suscripta al canal? Al canal de Nando, pero si hacemos sorteo, hacemos regalo. Ah, y encima, acuérdate, tenés los 15 dólares, que si te eh, me seguís en Instagram y en Twitter, lo estamos sorteando, seguramente mañana cierra el evento, así que el lunes lo voy a estar sorteando seguramente. Muchas gracias, cuídate, que tengas un hermoso fin de semana. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau, tanquista. Besos.